Bien, vamos a ver en este vídeo cómo añadir la última transparencia que va a tener una animación de una carita sonriente con un mensaje que desaparece y que otro eh, aparece a continuación. Voy a crear primero una nueva diapositiva justo al final de toda. De hecho, eh, me ha salido en este caso con título no, nada más. Voy a elegir el diseño, a ver dónde está, aquí, en blanco. Y entonces ahora voy a seleccionar dentro del menú inicio, en estos dibujos prediseñados, la carita sonriente. Simplemente vamos a poner una última transparencia con una carita sonriente preguntando si alguien tiene alguna pregunta para nuestra, sobre nuestra presentación o no. Bueno, por defecto nos ha salido esta carita de color azul. Si hacemos doble clic eh, otra vez, a ver, pues no. Sí, aquí, si hacemos doble clic, vemos que tenemos estilos rápidos. Esto es, en estilos rápidos, la versión 2016 sale un poquito diferente. Recordar que esta es la 365. Vamos a, por ejemplo, a elegir eh, un color naranja para la carita sonriente, por ejemplo. ¿Vale? También podemos elegir en relleno de forma el color del interior de la carita o en el contorno, el, pues, los bordes. O sea que los estilos rápidos ya son valores de colores, combinaciones de colores predeterminados. Bien, vamos a hacer ahora una carita sonriente que nos dice un mensaje. En los dibujos predeterminados elegimos este bocadillo ovalado, vamos a dibujarlo por aquí, por ejemplo así, y veis que tiene un circulito amarillo que me permite, haciendo clic sobre él, me permite dibujarlo como a mí me interese. En este caso, de esta manera. Bueno, dentro se puede escribir como en cualquier otro cuadro de texto. Por ejemplo, podemos escribir alguna pregunta, este texto lo vamos a hacer un poquito más grande, por ejemplo, del tamaño 48 así, así está, estupendo. vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a seleccionar el, el bocadillo y eh, vamos a copiar y a continuación vamos a pegar. Es decir, lo hemos duplicado y lo único que voy a hacer es... Eh, apartarlo de momento porque este nuevo bocadillo va a ser diferente. En este texto vamos a poner gracias, por ejemplo, y para diferenciarlo del otro vamos a cambiar el estilo rápido, vamos a elegir, por ejemplo, el verde. vale De momento lo vamos a dejar ahí aparcado. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el bocadillo de alguna pregunta y en animaciones, vamos a ver todas las posibles animaciones. Lo que yo quiero es que este bocadillo desaparezca. Por lo tanto, es un, una animación de salida. Vamos a hacer una opción de desvanecer. Esa opción de desvanecer lo que hace es eliminar el elemento. En panel de animación podemos ver los detalles. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, al hacer clic, significa que por defecto, eh, cuando se cargue la transparencia, va a salir la carita sonriente y el mensaje, y al hacer clic va a desaparecer. En opciones de efectos, en principio, lo único que podemos hacer es modificar la velocidad. Pues si queréis, vamos a hacerlo que sea velocidad media para que se vea mejor. Muy bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ahora vamos a coger el otro bocadillo y lo vamos a ubicar justo encima. Tiene la misma forma, por lo tanto debe taparlo completamente. Como es el último elemento que he tocado, está seleccionado. Ahora vamos a añadir una animación de entrada también de tipo desvanecer pero ahora va a ser de, de la nada va a aparecer vamos a modificar también las propiedades de la animación en este caso vamos a elegir la opción iniciar después de la anterior eso qué quiere decir que primero se va a, va a desaparecer primero el, el bocadillo eh, que está detrás ahora que no se ve y a continuación cuando ha terminado esa animación surgirá la siguiente animación. Vamos a poner también la misma velocidad en intervalos, vamos a hacer también que sea velocidad media eh, para que así sea equivalente. Vamos a ver cómo quedaría. Podemos ir a presentación con diapositivas, ver desde la diapositiva actual. En este momento se está viendo la diapositiva. Como eh, la animación que tiene el bocadillo de alguna pregunta es de salida, se muestra por defecto el, el elemento. Ahora voy a hacer clic y vais a ver cómo solamente haciendo clic desaparece este bocadillo y automáticamente cuando ya haya desaparecido va a surgir el nuevo bocadillo sin que yo tenga que hacer ningún clic en ningún lado. Acabo de hacer clic, veis que desaparece despacito, dos segundos y a continuación aparece el, la animación esta de, de las gracias. Bueno, simplemente el resumen es recordar que en las animaciones, tenéis animaciones de entrada, que son aquellas en las cuales eh, hay un elemento que aparece y que antes no se veía. En las animaciones de énfasis suelen ser las que cambian el color, cambian la forma o hacen un giro o algún tipo de movimiento. Y las de salida son las contrarias a las de entrada. Tengo un elemento que se está mostrando y al darle a esta animación, desaparece o sale de la escena. Cada una de esas animaciones son muy diferentes, entonces es cuestión de que vayáis probando, siempre cada una de ellas tiene eh, opciones o parámetros que la configuran, Recuerda que esa configuración la podéis encontrar desde el botón de opciones de efectos, o bien desde aquí, pinchando en el panel de animación, en opciones de efectos, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Luego, esto que se muestra aquí es en el fondo un diagrama de tiempo, es un cronograma. El tiempo avanza de izquierda a derecha. Como en este caso la primera animación, que es este rectangulito rojo, no tiene nada debajo, significa que durante los primeros instantes solo se muestra la primera animación. Y solamente cuando haya terminado la animación empieza la segunda, ya que hemos elegido la opción de iniciar después de la anterior. Si hubiéramos elegido la, la opción iniciar con anterior, veis que cambia la configuración, porque en este caso las dos animaciones se muestran a la vez, las dos empiezan en el mismo instante. Y si hubiera sido haciendo clic, también la, el aspecto es similar, lo que pasa que en este caso eh, la segunda opción, la segunda animación, no empezaría hasta que no hiciéramos clic. Vamos a recuperar la opción después de la anterior. Bien, con esto es un pequeño repaso de las principales características de las animaciones.